¡Trancolín, relámpago! ¡Gol! Por fin han conseguido romper la portería del Instituto Will Todo gracias a la nueva técnica definitiva de Axel y Jack ¡El Raymond se pone por delante!